La temporada 2021 no solo nos trae la misma emoción de siempre, también más equipos y un nuevo formato de competición. La primera fase del campeonato contará con 5 grupos, divididos en 10 subgrupos, formados por 102 equipos. Se jugará a ida y vuelta con un total de 18 jornadas. Una vez pasadas las 18 jornadas, los tres primeros clasificados de cada subgrupo pasarán a la segunda fase, ahora en el mismo grupo en el que lucharán por conseguir un puesto que les permita entrar en los playoffs de ascenso de la Liga Smart Bank. Del cuarto al sexto clasificado de cada subgrupo, más los dos mejores séptimos de todos los subgrupos, se meterán en la segunda fase donde competirán por conseguir un puesto que les dé acceso a la lucha por quedarse en la primera división federación. ¿Y qué pasa con los equipos que queden del séptimo clasificado al último de cada subgrupo? Estos equipos se tendrán que esforzar en la segunda fase, que se decidirá mediante eliminatorias para ganarse un puesto en la nueva segunda división federación. Bienvenidos a una nueva temporada. Vive con Footers, la competición más emocionante jamás vista. Con programas exclusivos. Esta temporada pasará la historia por aficionados como tú.